que el, el presidente de la tarjeta es eh, lo que está hablando mentira de es que, que está llegando todas las comidas de, de la casa ¿qué va suceder? aquí no ha llegado nada en Vista Valle, es mucha mentira de ahí, usted es de Vista el Valle no le ha llegado nada, no aquí no ha llegado, mire aquí las de la fría aquí no ha llegado nada nada mire yo le digo pasar la tarjeta más de 10 veces a que no te sistema, que no te sistema, y mi mamá por igual y sin embargo ayer me llamó un PLDista y me dijo que hay cinco miembros de su casa y que a los cinco le llegaron los dos mil quinientos pesos o sea eso bien? Sí, es también que mucha mentira mi nombre no sé, hoy me, me ha ido a haber aparecido ahí está atención señor de la tarjeta pues muchas gracias por su testimonio y por llamarnos y termino buenas noches dígame usted Hola. Hola. buenas noches dígame Hola, Pitágora, te hablo Pitágoras mi amor sí, comienza Pitágora. a hablar dime Hola. mi vida muy bien Gracias, escúchame, óyeme, tú sabes que para una quejita de, de la ciudad de San Francisco, del barrio, sector Olimpia, para de, de, desahogarnos por ahí porque es cívico actual, que saliente ya que bueno mañana así mismo tal vez se lo dicen por ahí la parte de los caballos como dicen por ahí lo, en algunos campos, en el espacio limpia no vino ni siquiera a poner una piedra y lo dejó en el lado de que iba a venir, iba a venir así estamos como los unos por aquí así nos dejó que le vaya bien y que no se ponga a hacer cosas de política porque no va no a ningún lado no dejó en el lado de los caballos en el sector limpia, alegría ahí está no nada ya todos somos los hombres que hacemos de aquí para adelante. Ahí está. Buenas noches. Gracias, señora. La gente siempre confiando en nuestro medio, le me llegó el mensaje ahí a las nuevas autoridades. Y termino diciendo, este un detalle, después de yo observar que, que cotiza el 54% de todos los que son trabajadores en este país, para ¿ustedes saben cómo es que yo manejo esos recursos? Yo le aseguro a ustedes que usted le pregunta a cualquiera y no le dice cómo manejan esos recursos. Pues yo le voy a decir cómo lo manejan esos recursos. ¿Ustedes creen que ese dinero lo tiene la aseguradora de fondos de pensiones? No lo tiene nadie, lo tiene el Estado. El Estado toma ese dinero y lo pone a circular, le envía al Banco Central para que el Banco Central lo dé eso en, en, en cartas de crédito y en lo que serían certificados para poner en circulación un dinero. Pero lo grande de todo esto es y ahora sí le voy a permitir, le voy a pedir un momentito lo grande de todo esto es que ese dinero el Estado recibe un 10% por ejemplo que usted vaya a cotizar 100 pesos, el Estado lo da y recibe para atrás el 10% de esos 100 pesos pero cuando usted se lo devuelve para atrás ya ni siquiera usted puede disfrutar de los beneficios que finalmente no llegan a usted, sino que llegan duplicado en deuda, me explico usted cotizó 100 pesos, lo depositó ahí y para atrás le llegan a usted una deuda, usted depositó 100 y le van a decir pero usted debe 220 ese es el mecanismo sencillo para yo explicarlo yo lo voy a explicar después con más detalles técnicos lo voy a, le voy a incluso traer para que ustedes vean un video mañana donde se hace una explicación por un especialista en materia económica, por eso es que no quieren dar el dinero porque ese dinero lo han puesto a circular y no está en manos de la persona que usted y yo pagamos de nuestros impuestos y de nuestros ahorros y que para tiempos como estos debieran devolverse para atrás. Y por lo menos darle una porción para que la persona en estos tiempos, que serán muy difíciles, que es lo que muchos animales no han entendido, que estaremos viviendo en los próximos días cuando se levante esta cuarentena y de manera paulatina la gente crea que todo volvió a la normalidad y yo voy a explicar que no es así ojalá yo voy a tratar este tema después en detalle y finalmente lo que yo quería tratar como tema principal y ya estoy en tiempo de la otra pausa para irme a cumplir con los compromisos de publicidad gracias a toda la gente que me, que me está escribiendo miren Escuchen esto para yo irme a todas las informaciones que tenemos para ustedes. Muchísimas hay. Va a haber elecciones el día 5 de julio. Con COVID y sin COVID. Con restricciones y sin restricciones. A los políticos no le importa el pueblo dominicano. Le importa que se elija un nuevo Congreso, que se elija un nuevo presidente y que no se extienda más allá del de tiempo establecido por la Constitución el 16 de agosto a las 10 de la mañana, que entregue el presidente y que entreguen los senadores y diputados que perdieron. Para que venga un nuevo gobierno. Va a haber elecciones. Continuar vivo va a depender de ti, mi querido hermano y amigo dominicano. Si bajamos la guardia ahora pensando que todo está bien, porque hemos adquirido la mañita de escuchar un informe amañado todos los días Hablando pluma de burro y mintiendo con cifras maquilladas todos los días que ya estamos cansados de eso. Nadie quiere ver eso porque lo más triste como hemos visto a un periodismo servil puesto de manera rastrera a contar muertos, contagiados y enfermos cuando todo el mundo sabe que es mentira la cifra que están dando ahí y que las cifras de la realidad son mucho mayores porque no se hace la cantidad de pruebas suficientes para que arroje un resultado real como hicieron y por eso está teniendo éxito después de la crisis económica que vivió Chile y lo está haciendo Bélgica ¿qué hizo Bélgica? Bélgica decidió publicar todos los muertos y contagiados en todos los lugares y provincias para que esos lugares tomaran las medidas de la pirámide en tres partes que yo voy a explicar ahora porque si se baja de la prim, del primer peldaño hasta el último, es probable que esto se siga disparando. Si una nación que tiene poca incidencia como Cuba está esperando que el pico de los contagiados de ellos esté para mediados de mayo, el mes que viene y a final del mes que viene, ¿qué nos dejará a nosotros que la gente ha circulado como loca por ahí? Lo que te quiero decir, hermano que así como te contagiaron en las elecciones municipales, te van a mandar a morir para allá también sin darte las herramientas. ¿Qué tú tienes que hacer si quieres preservar la vida? Porque las elecciones van, llueve, trueno, vente. La clase política de este país lo único que le importa es el poder. Los que están fuera quieren entrar, los que están allá adentro quieren quedarse y no quieren salir. ¿eh? Y los que nunca han ido quieren por primera vez ir a ponerse la ñoña. Para disfrutar de la República e ir a ordeñar la teta de la vaca nacional. Lamentablemente. Esa es la realidad de lo que nosotros tenemos aquí. Por lo tanto, cada dominicano, en la medida que se vayan aflojando las medidas, que yo creo que no debe aflojarse ahora, deben arreciarse las medidas en la parte final, usted lo que tiene que hacer es conservar su medio de distancia, su metro de distancia llevar su mascarilla no de esa de tela eh, hay que tratar de adquirirla porque esa de tela que usted fabrica y que se está fabricando la saliva cuando usted estornuda pasa igual y le llega a usted igual ¿eh? y se va a contagiar no ir, ya eso de ir al estadio a ver juego de pelota eso se acabó, ya eso de ir al bajo techo a ver juego de baloncesto eso se acabó, de usted ir a una fiesta, a un evento público a nivel social, a una actividad en el parque colectiva a juntarse los domingos en el parque, por ahora, en lo que respecta a este año, hasta el año que viene, cuando se encuentre la vacuna, se comience a aplicar y todo esto desaparezca porque dice la Organización Mundial de la Salud que los efectos estarán viéndose hasta el final del 2021 por las pocas medidas de los gobiernos que de manera imprudente no tomaron las medidas que debieron hacerlas en primer lugar. Danilo culpó a la oposición diciendo que él quería suspender las elecciones y tomar las medidas porque la oposición quería elección y que por eso él la llevó y que la oposición estaba diciendo que el gobierno fijó la medida y en lo que el gobierno fija la medida y ellos no están de acuerdo lo pusieron a ustedes a votar como boletos la segunda parte es que usted debe mantener los mismos protocolos de seguridad cuando llegue a su casa Dejar los zapatos cuando llegue, porque le tengo para decir que hay lugares como en México. Ahora no recuerdo la ciudad que fue tan grande la cantidad de gente que salió a contaminarse en las calles que ya el virus está en el ambiente y no pueden ellos salir para ningún otro lugar de México. Ni pueden de México entrar ahí porque están prácticamente todos contagiados y el virus está circulando en el aire de manera permanente y en todas las partes, porque la gente no hizo caso a la prohibición. Ojalá recuerden un momentito cómo se llama la ciudad de México. Nosotros debemos evitar eso y no bajar la guardia, porque si nosotros también, esa cuestión de ahora, que cuando pase la cuarentena, vamos a ir a darle un beso y un abrazo, como lo ha dicho muchos miembros de la iglesia a la que yo pertenezco, de las demás iglesias y de los grupos, algún día lo volveremos a ver y todas estas canciones, no podemos volvernos a abrazar. No pueden llevar los niños a abrazar a los abuelitos ni ustedes ir a abrazar a los viejitos porque lo van a matar y le van a llevar los virus allá. Hay que permanecer en la distancia y no se puede esa cuestión de la conglomeración social y de, y de socializar y ir a los parques a beber, a juntarse, a jugar, eso se acabó por ahora. Y eso va a depender de ti, y de mí. Lo que nosotros parecemos un reguero de payaso, la policía detrás de los que vieron el toque de queda, cuidando de la vida y los pobres policías tratando de contagiarse ojalá nosotros mantengamos esas dos primeras pirámides ustedes saben cuál es la última que hay muchísima gente por ahí que contagió a toda su familia porque caminaba asintomático y pensaba que no tenía los síntomas y resultó que al final dieron positivo incluso alguna, yo tengo una amiga una doctora que a ella le hicieron la prueba y dio negativo, eso fue un falso negativo, porque al final resultó positiva y terminó afectando a su familia sin ella quererlo. Entonces hay que mantener las medidas de precaución, de higiene, de lavarse las manos, de cuidarse, porque saben que los metales en el plástico, en el asfalto, en los cristales, el virus dura y aquí hay mucha gente como idiota circulando sin nada. Son los tres comentaritos que quería hacer para irnos a la pausa y venir con todo el contenido noticioso que tenemos para ustedes y la llamada. Buenas noches. Ay, buenas noches. Sí, dígame. Sí, dígame. No, para decirle que se está bien que está diciendo, que es verdad, en los políticos no más que ganar y que se muera a todas las elecciones, que es verdad. Bien, mi vida, gracias a ti por... Y a si tengo abiertas las posibilidades, señor director... Ahora ya sí, vamos a cumplir con la segunda, la pausa, segunda pausa nuestra y ya lo vemos en un momentito con todas las informaciones, noticias y comentarios que tenemos para ustedes. Así es que tengo aquí algunas informaciones que voy a compartir con ustedes y otras que he colgado ya en nuestro WhatsApp, que nos enviaron y lo, las notas de voz que nos enviaron en un momentito. Vámonos a la pausa, señor director, y yo sigo aquí en contacto con nuestra gente de nuestro Facebook, de Pitágoras, Rafael Vargas Abreu, la gente que nos sigue acá entonces aquí ya.